Hola, ¿Has escuchado acerca de la Gamificación? ¿Sabías que ha estado con nosotros desde hace muchísimo tiempo y que además tiene un gran potencial para enganchar a los estudiantes? Soy Juan Fernando Quiseno y en este video voy a mostrarles algunos aspectos generales de la Gamificación y sus potencialidades en la educación. La Gamificación es una técnica de aprendizaje que busca aumentar la motivación, mejorar la, por la participación fomentar el esfuerzo e influir en cambios de comportamiento de los estudiantes. Según Torres y Romero, gamificar no se trata de diseñar un juego, sino de aprovechar precisamente los principios, los elementos y los sistemas de recompensa que tienen los juegos, como los puntos, los niveles, las medallas, las misiones, los retos la narrativa que es tan importante, entre muchos otros elementos, para crear una experiencia que motive el interés de los estudiantes por el contenido educativo. La gamificación, entonces, se apropia de estos elementos motivantes de los juegos para atraer los entornos que no son tan lúdicos, como las aulas de clase y los entornos laborales, para hacerlos precisamente más divertidos y mucho más motivantes. Para vincular la gamificación en el aula, podemos hacer uso de herramientas y de plataformas digitales. También podemos aplicarla mientras desarrollamos metodologías de aprendizaje como el aula invertida o Flight Classroom, el aprendizaje basado en proyectos o, o, el, o el aprendizaje basado en problemas. También nosotros podemos diseñar y aplicar la gamificación en modalidades de educación como la presencial, la semipresencial o blended Learning y en la modalidad virtual o E-Learning. Las potencialidades de la gamificación en un entorno educativo son, son muchas. Voy a anunciar a continuación algunas de ellas. Primero, decirles que la gamificación genera motivación y autonomía en los estudiantes, pues las dinámicas de los juegos enganchan al estudiante y lo hacen responsable de su propio aprendizaje. También facilita una retroalimentación constante en el estudiante, pues le permite saber si realizó bien o no una acción de aprendizaje. La gamificación también lleva al estudiante a superar sus expectativas o las o la que la misma gamificación le impone, mediante el uso de mecánicas de, de juegos como los retos, los rankings y los niveles que le permiten evidenciar esto. También potencia el aprendizaje y este se puede dar por repetición a través de, del uso de recursos educativos digitales los cuales podemos reproducir una y otra vez o por solución de problemas cuando eh, los estudiantes desarrollan retos y desafíos en la estrategia gamificada. La gamificación también, también fomenta en los estudiantes la participación y el conocimiento y la socialización con sus compañeros de clase. Algo muy importante hoy en día es que también alfabetiza digitalmente, pues podemos guiar a los estudiantes hacia la búsqueda de información, el uso de recursos y la creación de contenidos digitales. También permite una evaluación mucho más personalizada y a través de esta nosotros eh, podemos evidenciar resultados de aprendizaje mucho más medibles. Y esto lo podemos lograr pues, con la implementación de, de los rankings o tablas de posiciones, los niveles, los puntos e insignias. Eh, estos que nos, nos permitan a nosotros ver el proceso individual de cada estudiante durante la estrategia gamificada. Y finalmente la gamificación facilita el logro, el logro de objetivos claros en el aula. Son los, los mismos que nosotros como docentes diseñamos con un propósito específico para evidenciarlos hacia los estudiantes a través de, de la estrategia. Bueno, en este video hemos hablado acerca de la gamificación y sus potencialidades en la educación. Yo quiero animarles a indagar sobre esta tendencia de aprendizaje y a diseñar estrategias gamificadas que multipliquen la motivación, mejoren los resultados e incrementen el interés de los estudiantes por el conocimiento.